A continuación, experiencias y prácticas de educación continua, analizadas y comentadas desde los propios actores que se constituyen en protagonistas de las mismas. Este panel será moderado por el doctor José Miguel Olave, coordinador del área de estudios de saberes docentes, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Al profesor Olave le acompañan el profesor Pablo Álvarez, docente del Liceo Técnico Valparaíso. La profesora Cecilia Merino, jefe técnico comunal de la Corporación Municipal de Educación de la Comuna de Renca. El profesor Miguel Caro, investigador del Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores de Chile y profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Y la profesora María Rebeca Otero, investigadora y coordinadora del sector Educación de UNESCO Brasil. ¿Quién comentará las presentaciones de los y las expositoras? Un fuerte aplauso para ellos y ellas, por favor, y que disfruten esta mesa. Bueno, primero que nada, eh, darle a todos la, los agradecimientos por su presencia. Eh, agradecer a Carlos Vargas, eh, representante de la UNESCO, eh, y, por, y, y en contraparte también <coughs> agradecer a a Gabriela Martini y, y especialmente a Pablo González, que se encuentra acá presente en, por la maravillosa organización que se ha realizado. Y en nombre de ellos también agradecer a, a todo el equipo de Saberes Docentes. Dicho eso, como nobleza obliga, voy a presentar a mis invitados e, in, e introducir la mesa. Voy a partir por mi derecha. Eh, Voy a decir que nos acompaña hoy día, como comentarista, la profesora María Rebeca Otero. Ella es profesora, de, como diríamos en Chile, de Educación Básica en Ciencias. ¿no? Tiene una maestría en la Universidad de Brasilia. También tiene estudios de especialización en evaluación y planificación. Y tiene también experiencia en trabajo universitario en la Universidad de Campinas. Ella posee una larga experiencia eh, en, en UNESCO. Ella es coordinadora del sector de educación de UNESCO Brasil. Se inicia en los programas de educación de prevención de salud y, de, eh, y los programas de educación de prevención del VIH hasta ser coordinadora del sector de educación ya por eh, largos 18 años. Entonces... Le, eh, con mucha experiencia a, a mi derecha Cecilia Merino ella es profesora de educación básica eh, tiene una vasta experiencia en lo que nosotros llamamos eh, en la, los liderazgos intermedios uh -huh, donde dialoga la práctica con las políticas eh, con las políticas que vienen generadas de, de, lo, desde los tomadores de decisiones. Por tanto, nos interesa mucho esa mirada. Ella ha sido, además, jefe técnica provincia, eh, provincial de la Provincial Oriente y Sur. Además, en el Ministerio de Educación. <coughs> ha trabajado en la Unidad de Seguimiento y Mejoramiento Educativo. Uh, ha sido subdirectora de Educación en la Municipalidad de Peñalolén. Eh, jefa técnica en la Municipalidad de Santiago y actualmente es jefa técnica de la Corporación Educacional de Renca. Uh -huh. eh, yo diría que con Cecilia nos vinculamos de distintos lugares con el Centro de Saberes Docentes. En particular hoy día la invitamos porque llevamos un trabajo en conjunto eh, hace dos años en la Municipalidad de Renca eh, trabajando desde el enfoque de evaluación para el aprendizaje en una forma de trabajar con los docentes eh, desde sus experiencias, desde sus prácticas evaluativas. Y desde ahí que nos ha, nos ha parecido que es muy pertinente eh, su presencia en este panel. Luego me acompaña acá eh, Miguel Caro, eh, él es profesor en eh, Historia y Geografía, es magíster además en currículum. Eh, ha trabajado en apoyo a distintos eh, establecimientos educativos de educación pública. Hoy día actualmente se trabaja asesorando al Colegio de Profesores y nos pareció que desde la organización de los co del Colegio de Profesores y desde la línea pedagógica que Miguel Caro representa, eh, es una voz autorizada que nos pueda eh, compartir la experiencia de esta mesa. Finalmente, y haciendo un poco lo que uno dice siempre se guarda lo mejor al final, creemos que la participación de los profesores en una discusión de un seminario que pone al centro su, su experiencia, era bueno eh, invitar a Pablo Álvarez quien se encuentra a mi extremo izquierdo. Eh, Pablo eh, es profesor de lenguaje, profesor actualmente de, de, en el Liceo Técnico de Valparaíso. Y nosotros rescatamos la experiencia de Pablo porque también participa en un proyecto que Saberes Docentes está junto al Departamento de Estudios eh, Pedagógicos en un proyecto que representa a la Municipalidad de, de Valparaíso, un proyecto que se llama Éxito Escolar, que él tendrá más ocas ocasión de, de explicarlo y contarnos, pero tiene que ver con esa... La... Yo conocí a Pablo en su colegio, en su escuela, en una entrevista narrativa que hemos trabajado, y Pablo me sorprendió la manera de cómo él pensaba y nos miraba a nosotros como académicos. En una relación que nosotros decimos, y le hemos puesto nombre, en una relación de reconocimiento recíproco entre los académicos y los profesores. Reconocimiento recíproco, pero con una característica. Más allá de lo, del planteamiento de Jones es un reconocimiento recíproco, no subalterno. O sea, que no nos pone en una situación entre la academia es más arriba que los profesores o al revés, sino que a través de un diálogo. Por eso nos pareció muy importante invitarlo. La mesa, y aquí termino la presentación, se llama Experiencias y prácticas de educación continua desde los actores. Venga eh, esta presentación que he hecho de ello para justificar el nombre y el título. ¿no? Eh, valdría también decir que la experiencia, la rugosa experiencia, la enreverada experiencia, la que pasa por nuestros cuerpos, la que nos constituye como docente, la que muchas veces se hace revulsiva en el, en el acontecer de la escuela, esa es la invitada de esta mesa y que quizás puede recoger una pregunta que ha hecho o que ha dejado sobre esta misma mesa ayer la profesora Emma Quiles, que dice cómo la formación continua es capaz de cultivar, plantar, como dice Emma, experiencia que permita construir saberes profesionales. Esta es la convocatoria extensiva que hace esta mesa y que dejaré con ustedes para que los actores puedan eh, compartir esta pregunta y otras que también conlleva la discusión de la mesa. Uh -huh. Entonces, dejo con ustedes eh, con un aplauso para toda la mesa. Yo creo que deberíamos partir así. <risa> El orden va a ser de la siguiente manera. Eh, Cecilia. Luego, eh, perdón, eh, Miguel, Cecilia, Pablo y eh, Rebeca va a poder sistematizar y hacer los comentarios al final ya sabemos que tenemos 15 minutos tengo dos tarjetitas de disciplinamiento bueno, así es que a partir de, de ahora eh, Miguel comienza con sus 15 minutos Bien, eh, muy buenos días, um, buenas tardes ya. Eh, saludar su presencia en primer lugar y agradecer la invitación a la Universidad de Chile y en particular al Centro de Saberes Docentes eh, para contar eh, el desarrollo de un proyecto, de una experiencia de apoyo y de trabajo con, con escuelas en la región metropolitana que que constituye una de, de las áreas de trabajo relevantes del Colegio de, de Profesores eh, y que es un proyecto además que está en directa relación con la Universidad de Chile porque es en el marco de un convenio del Colegio de Profesores con la Universidad de Chile, además de la colaboración de UNESCO-Santiago. Eh, entonces agradecer ese, ese espacio y la, y la posibilidad de, de comentar. Se trata de, de un proyecto eh, que de alguna manera tiene que ver con los desafíos de la resignificación curricular en contexto, eh, como experiencia de desarrollo pedagógico curricular, pero también de formación y autoformación. O sea, este es un proyecto que tiene que ver con tres establecimientos educativos de la región metropolitana, pero que no es un curso de perfeccionamiento a docentes. Tampoco es un proyecto de investigación sino que es una experiencia de colaboración interinstitucional en esta idea de horizontalidad en la construcción de, la, de las relaciones de las que hablaba eh, José Manuel hace un rato. Entonces, eh, por eso el, la bajada de título ¿cierto? de formación en y desde la experimentación pedagógica. Eh, el proyecto se llama hacer una red de escuelas con sello experimental porque nos parece que hay que recuperar esa idea la idea de que la, las escuelas, los establecimientos educativos puedan atreverse a inventar, a reinventar, a construir, a producir y no solo a recibir eh, orientaciones para ser implementadas. Eh, hay un objetivo general que lo quiero ahí visibilizar, que tiene que ver con promover desde la experiencia de colaboración con establecimientos educativos una concepción de escuela pública y comunitaria que apunte a una formación Integral, inclusiva, democrática, humanizadora y crítica. Esta es una experiencia que se posiciona desde su nacimiento. Partimos el año pasado, estamos en segundo año de implementación del proyecto. Se posiciona desde su nacimiento en un enfoque de escuela. No nos interesa hablar de la escuela en genérico, no nos interesa hablar de la mejora escolar sin definir desde dónde nos posicionamos. ¿Y qué es lo que vamos a entender por esa, comillas, mejora, o cambio, o proceso de transformación? Eh, la modalidad de trabajo básicamente tiene que ver con la instalación de talleres de reflexión y autoformación colaborativa para la experimentación pedagógico-curricular. Eh, ponemos ahí pedagógico-curricular porque en la realidad chilena suele invisibilizarse el tema curricular queda subsumido o a veces expulsado por lo pedagógico en una suerte de reduccionismo metodológico que a nosotros nos interesa eh, discutir, problematizar. Eh, por eso la importancia de hablar de lo pedagógico curricular que por lo demás va a ser el centro del proyecto. Eh, y que obviamente demanda eh, y establece ciertos requerimientos, diríamos, fundamentales para un proceso de formación continua, permanente y en servicio de las y los docentes. Ah, hay un par de problemas que nos interesó, eh, digamos, poner eh, sobre la mesa para concebir y desarrollar este proyecto. El primero tiene que ver con que a nuestro juicio, a propósito de la temática curricular y educativa en general, hay un conflicto entre las declaraciones educativas, amplias, contextualizadoras, multidimensionales, que van incorporando todo el lenguaje de las presiones de los actores. Entonces, ahora Toda la política incluye interculturalidad, inclusión, convivencia, ciudadanía, etc. Entonces se le va recargando al orden del discurso, al orden declarativo del discurso, este conjunto de adjetivos, pero, decimos nosotros, hay una persistencia y por lo tanto un conflicto respecto de un diseño curricular que sigue siendo instrumental, que sigue siendo rígido, que sigue siendo estandarizador. Entonces... Habría que resolver, habría que ver cómo se resuelve ese, ese conflicto. Y en general, se forma a las y los docentes para relacionarse de manera pasiva con el currículum oficial. Esto es, eh, tengo que ser profesional, comillas, tengo que ser creativo, tengo que ser activo y lúdico para imaginar las formas de implementar el currículum. Pero no para relacionarme activa en términos epistemológicos, en términos de reflexión crítica, con el currículum. ¿sí? Yo les digo a mis estudiantes en la universidad en la que trabajo, que es la 11 eh, en, en docencia de pregrado, eh, nos, forman, nos forman durante cinco años para pedirnos que nos pongamos eh, creativos en la columna del medio del formato de planificación, en la columna de las actividades. El resto es cortar y pegar. Entonces, eh, pero tenemos que hacernos cargo de cuál es esa crítica. Um, veo poco desde aquí, pero voy a tratar de... La, la primera eh, característica es que gracias, se trata de un, de un diseño por estandarización, lo cual supone esta idea de que hay un conocimiento y un aprendizaje que es común para todos y todas, y, eh, y eso está declarado explícitamente, no es un invento mío, eh, y es además esencialmente cognitivo, conductual y académico. Esa es la, la presencia dura, la presencia fuerte que tiene la definición del currículum en este plano, una segunda característica relevante es que se trata de un currículum altamente fragmentado entre y al interior de las asignaturas, de partida es un currículum por asignaturas, eso no es natural, eso es un invento, es una construcción, no funciona así en todas partes, no es de ese modo en todos los lugares, uno tiene naturalizada la idea de que tiene que ser currículum por asignaturas y no hay integración curricular entre ellas ni tampoco al interior de los campos de aprendizaje o de saberes muchas, muchas veces. De hecho, si uno mira al diseño curricular, son carriles que corren por separado de principio a fin. No hay ningún punto orgánico en que se conecten. Más allá de eh, endosarle la responsabilidad a las y los docentes que ustedes tienen que hacerlo. Ya. Eso es, es bien fácil decirlo desde, desde una lógica más bien de diseño y de gabinete. Desequilibrio entre las áreas de formación. Lo que algunos autores, Bernstein, Apple y otros hablan, llaman uh, las áreas o campos de alto y bajo estatus. Yo siempre pongo el ejemplo de, en primer ciclo, de, primer ciclo básico, lenguaje tiene 8 horas eh, y uh, la asignatura de orientación tiene 0,5 horas. 8 versus 0,5. Dado, dado el contexto que tenemos de problemáticas de convivencia, de violencia, de desarrollo socioemocional, etc., no sé si alguien podría sustentar esta idea de que la orientación es algo muy eh, mucho menos relevante ¿ya? que la asignatura de, de lenguaje. Eh, una cuarta característica que presenta la política curricular y que trata de, tratan de enfrentar estas experiencias que ya voy a mencionar es la disociación entre dimensiones de la formación. Lo cognitivo, lo emocional, lo social, lo valórico están, fragment, fragment, están declarados, pero están fragmentados operacionalmente. Entonces se le llama aprendizaje a lo que está en los OA, que es cognitivo académico operatorio, y todo lo demás está o en los OAT, o en los OI, o en los. En fin, hay toda una nomenclatura para definir eso, y la escuela tiene que ver cómo inventa para poder juntarlo finalmente en un informe que el corchete pareciera ser lo único que alcanza a producir esa integración. Eh, y por presión del sistema, digamos. 5. Eh, desconexión entre aprendizaje cognitivo académico y la transversalidad educativa. Aquello que debiera ser el foco de la formación, a mi juicio, este país en varios aspectos está yendo abajo en ese plano, fines educativos transversales que incluyen valores, perspectivas acerca de la realidad, de la sociedad, en fin, están desconectadas de los saberes académicos, hay un reduccionismo instrumental del aprendizaje, yo creo que hay un daño, la literatura especializada en aprendizaje de los autores relevantes del aprendizaje, no insiste permanente y sistemáticamente que el aprendizaje es contenido, más habilidades, es muchísimo más que eso, y cayéndose de algún modo las actitudes, hay un estudio del año pasado que dice que en realidad las actitudes no están siendo consideradas, saturación contenidista, reiteración procedimental, uno lee los objetivos, no sabe si son objetivos, actividades, procedimientos, acciones, hay una mezcla, una heterogeneidad de múltiples cosas, hay desconexión con el contexto, hay un fuerte disciplinarismo en términos de que la disciplina pareciera ser la única o la fuente más relevante en, la, en, la, en el origen del conocimiento y bueno, todo tipo de sesgos de clase, género, etnia, geográfico, que se, se expresan incluso en los libros de, de texto que a veces hablan del Metro Santiago y, y llegan a todo el país. Eh, voy a pasar rápido algunas de estas cosas por el tiempo, ejemplos de la saturación que eh, yo estoy en una suerte de campaña obsesiva por mostrarlo en todas partes donde voy, eh, si ustedes ven en la columna que dice total objetivos para 38 semanas de clase, 38 semanas de clase que nunca son 38, siempre son 34, 32, depende el año, en fin, tenemos eh, una cantidad de objetivos que supera la cantidad de semanas de clase eh, y el, en el caso de las bases curriculares, en el caso de los indicadores que están en los programas superan algunos eh, asignaturas, niveles, perdón, los 100 indicadores eso en historia y ciencias sociales, matemática, eh, ahí algunos niveles se alinean un poco, pero hay que andar con un objetivo a la semana, porque si no viene la lógica, cierto, de la presión por la cobertura, la botella. ¿Ahí? Ya estamos superando los 100 indicadores de los programas. En ciencia eh, tenemos eh, más o menos alineado con la cantidad de semanas, igual corriendo con eso y ya estamos superando, llegando a los 200 indicadores para 38 semanas de clase y la guinda de la torta del lenguaje, donde llegamos a 61 objetivos en octavo básico y la friolera de 613 indicadores de aprendizaje. Cuando esto se lo planteamos al Consejo Nacional de Educación, le dijimos quién, de dónde, con qué respaldo investigativo se creó esto y la respuesta fue mirarse entre ellos y no darnos ninguna explicación. Nosotros pedimos literatura, pedimos investigación, pedimos... Nos tocó ir como colegio de Profesores a esa reunión del consejo. Eh, y se le agrega rápidamente un enfoque de implementación no de interpretación del currículum sino que de implementación de cobertura curricular, fichas de cobertura etcétera, contextualización puramente didáctica, no modifico saberes sino que reflexiona sobre los medios, la estrategia y los métodos, pero no sobre los saberes separación entre pedagogía y currículum la que hablaba al comienzo pedagogía es lo que, uno hace en la de, lo que uno hace en la sala de clases y currículum es algo que viene dado, entonces yo tengo que implementarlo esto es de los 90 para acá. Separación entre aprendizaje y formación. Aprendizaje cognitivo académico, formación dando vueltas por un montón de lugares. Reducción de la pedagogía-metodología, reducción del aprendizaje al binomio contenido-habilidad. En fin, ¿qué dicen algunos estudios? El de EDEXA, encargado por el, Ministerio, el propio Ministerio de Educación, publicado en junio del año pasado, dice que el seguimiento al currículum que se realiza a nivel directivo es de cobertura de contenidos y no de cobertura de aprendizajes. Un estudio nacional que se hizo. Existe invisibilización, invisibilización de las actitudes en el currículum, existe tensión entre las evaluaciones estandarizadas y el currículum. ¿Qué dice el estudio que hicimos como colegio de profesores y que lo estamos comenzando a divulgar ahora? Eh, cuando hicimos la pregunta, primera vez que en Chile se hace la pregunta eh, por cobertura curricular cuál es el nivel de presión que se siente por la cobertura curricular en relación con otras áreas como SIMS, NOTAS, etcétera Y resulta que se disparó al 71,8% la presión por cobertura curricular. Es primera vez que aparece este dato en Chile. 6.500 profesores, 6.500. Son 11.000 encuestas respondidas, pero 6.500 encuestas validadas, que dicen, cuyo 71% dice que la principal presión para su labor docente es la cobertura curricular. Comisiones oficiales dicen, otro tanto, hay que avanzar aprendizajes nucleares, basta de largos listados de contenidos y objetivos. Eh, comisión Todos al Aula eh, dice que los objetivos sobrepasan la cantidad de semanas de clase. El informe de la Comisión Todos al Aula, en fin. ¿Y qué hacen las escuelas? Las escuelas, para responder a esta realidad, inventan cosas, a veces un poco a puerta cerrada, a veces un poco más abierta pero dicen, mira, en realidad lo que nosotros hacemos estamos obligados a jerarquizar, priorizamos, reorganizamos, podamos. Entonces cuando nosotros en este proyecto les decimos, sí, pero eso todavía está en un enfoque cuantitativo, como recortar, podar, no resuelve el problema de fondo, porque puede que haya cosas que sean relevantes y que se nos están quedando afuera. Y entonces ahí empiezan a emerger otras categorías que aparecen en este proyecto de desarrollo curricular, nos no respondieron de manera súper clara, sí, poda, dijeron, pero poda con brote. Eso nos dijo una escuela de este proyecto, poda con brote. ¿Y qué significa eso, poda con brote? Bueno, recortamos para que emerja algo que tenga más sentido para el establecimiento. Nosotros estábamos emocionados escuchando esto, porque en realidad hay una metáfora muy creativa, adaptación, síntesis, integración, nuclearización, que son categorías un poco más cualitativas que las de simplemente recorta, poda, recorta y poda. Eh, y la las propuestas, no voy a tenerme en esto, pero a propósito de la triada contenido, habilidad, actitud, solo recordar que para importantes autores como Jerome Brunner, Pozo, el propio Varela, que han discutido sobre el aprendizaje, eh, esto incluye eh, saberes y perspectivas eh, que implican conocimientos, categorías, dimensiones, teorías, principios, tesis, enfoques, y no solo conocimientos como un nombre genérico que hace que haya algo adentro de manera completamente indiferenciada. Se está cometiendo un acto de arbitrariedad profunda cuando se habla de contenidos o contenidos conceptuales, porque es muchísimo más que eso, pero además hay representaciones, idearios que incluyen ideologías, valores, adscripciones y pertenencias, identidades, en fin... Eh, disposiciones, emociones y también operaciones cognitivas, por cierto, y habilidades. Pero es mucho más que contenido y habilidad. Y entonces les propusimos el desafío y dijimos, lo primero que hay que hacer es dejar de eh, entender el proceso formativo como enseñanza de materias. Entonces mejor posicionemos a la realidad como el objeto de aprendizaje, en vez de las materias. No estamos diciendo no al saber académico o, o a los saberes disciplinarios, estamos diciendo subordinemos o entendamos los conocimientos disciplinares como un medio para comprender la realidad. Entonces situamos un montón de problemáticas, ahí hay varios ejemplos de distint... problemáticas, fenómenos socialmente relevantes, le hemos llamado, siguiendo cierto tipo de literatura, y poner foco en las transversalidades. Ejemplos de transversalidades están allí, no me voy a referir en particular, pero construcción de visión de mundo, proyecto de vida, desarrollo de experiencias de solidaridad, convivencia, en fin. Vale decir, trabajar para, los fenómenos de la, para comprender los fenómenos de la realidad en función de eh, promover las transversalidades educativas. Hasta ahora no hay ningún OA aquí. ¿no? Y eh, entonces eh, hicimos este ejercicio, que es el que estamos en desarrollo, ahí aparecen los OA. Entonces... Hemos puesto ejemplos de problemáticas en ciertas dimensiones como sustentabilidad, biodiversidad y desarrollo, un problema socialmente relevante como los fenómenos climáticos, energéticos, etcétera, la construcción de un propósito formativo global holístico y allí en la juguera todos los O.A., que muchas veces son actividades y procedimientos, integrarlos, sintetizarlos, en fin, hacer esa poda con brote para que pasemos recién después al ejercicio de definir estrategias de enseñanza-aprendizaje y aquello. Ese es como el modelo de trabajo que, y, y, y los hallazgos que han comenzado a aparecer en estas experiencias, que son las escuelas del eh, Miguel de Cervantes Básica de Santiago, Confederación Suiza de la Comuna de Santiago también, y el Liceo A5 de la Comuna de, de Macul, donde han comenzado a emerger estos nuevos significados que suponen relacionarse de manera activa con el currículum, interpretación crítica, resignificación, territorialidad, conceptos que aparecen en este proceso, transversalidad y trascendencia, integración, inter y transdisciplinaridad, nuclearidad, globalidad, articulación, saberes productores y no solo saberes producidos, conocimientos socialmente relevantes, reflexión crítica de la realidad, equilibrio, multidimensionalidad. Perdón, me fui para atrás. Estos son los principios que de alguna manera reflejan la sistematización de la reflexión que ha ido emergiendo de estos establecimientos y que constituyen un, una demanda muy relevante para la formación continua docente. ¿En qué medida nos prepararon o no en la formación inicial para interpretar críticamente el currículum? ¿En qué medida nos dieron herramientas para reconstruir, para resignificar? Fíjense que hicimos un ejercicio con lenguaje. De segundo a sexto básico en el eje lectura, son 36 objetivos para cinco años de formación. Hicimos un ejercicio con especialistas, lo mismo es matemática, y nos quedaron cuatro o cinco objetivos para cinco años de formación. Lo demás era reiteración procedimental, rutinaria, etcétera, etcétera. Y se nos perdía el contexto, se nos perdía, la, se nos perdía la realidad, se nos perdían los desafíos de transversalidad porque estaban allá arriba, estaban segmentados, disociados. Entonces hay que hacer una suerte de reingeniería de la política curricular porque a nuestro juicio está mal hecha y esto requiere reprofesionalizar la docencia para transformar a los docentes en sujetos críticos del currículum y implica también una demanda para un proceso de aprendizaje en servicio, la formación continua en servicio. Creo que me quedo por allí porque ya hay dos tarjetas, la roja incluida. Muchas gracias. Bueno, primero saludarlos, muy buenos días a todas y todos y eh, agradecer también la oportunidad que tenemos de mostrar la experiencia de formación docente que estamos desarrollando en la comuna de, de Renca. Primero que nada, eh, me gustaría partir presentando algunos datos del contexto donde se desarrolla lo que les voy a comentar eh, la Corporación Municipal de Renca tiene bajo su jurisdicción 15 escuelas, eh, 12 escuelas y 3 liceos. Eh, 15 establecimientos educacionales en general, también tiene 10 jardines infantiles, yo me voy a referir a escuelas y liceos. Eh, tenemos eh, actualmente una matrícula de 7.615 estudiantes, una dotación de 538 docentes, 96 eh, profesionales también de los proyectos de integración entre profesores de educación diferencial, psicólogos, fonoaudiólogos y terapeutas educacionales y nuestras escuelas tienen eh, un alto nivel de vulnerabilidad que fluctúa entre el 88% y el 94%. Cuando nosotros eh, asumimos la dirección de educación el año 2007, una de las preocupaciones fundamentales fue el plan de desarrollo eh, de formación docente, no solo porque estaba en la normativa, sino que eh, considerando y teniendo muy presente que la calidad de la educación se juega en el aula. También teniendo claro que los procesos de enseñanza y de aprendizaje también son responsabilidad y, eh, de los liderazgos, eh, principalmente ¿no es cierto? de los directores y de las jefaturas técnicas. Y nos hicimos la pregunta que también ha surgido bastante durante este seminario, que es para qué vamos a formar y qué formación queremos darle a nuestros docentes, más aún cuando habíamos recogido... Eh, la preocupación y, eh, de los profesores y del colegio de profesores, fundamentalmente, que no había habido una eh, formación a los directores por más de 10 años, a los, perdón, a los docentes. Eh, bueno, la respuesta a esta pregunta eh, surge desde eh, los estudiantes. Es decir, la formación que queremos para los profesores es la formación que nos determina, nos define el perfil de estudiante que queremos que ingresen de nuestras escuelas y liceos. O esta, esta formación que debe tener el estudiante, eh, aunque no termine la trayectoria educativa, a lo mejor en nuestras escuelas, pero que tenga como herramientas para la vida y eh, definimos este plan de formación considerando tres aspectos relevantes, entre otros. Eh, uno que es, tiene que ver con los ejes comunales del gobierno local, que son Renca Orgullosa, Renca Participa y Renca Crece, que lo, le dimos una connotación a nivel de educación. También consideramos relevante eh, que en este plan de formación se sustentara en los pilares de la educación del siglo XXI eh, definidos por UNESCO el año 1990. Y también, evidentemente, teníamos que recoger lo que pasaba en nuestra comuna, en nuestras escuelas y en nuestros liceos. Es así como hicimos un diagnóstico de los aprendizajes de los estudiantes. Pero como nuestra condición es el estudiante que egresa, no solo nos preocupó eh, hacer un diagnóstico, un levantamiento y un análisis de datos respecto a la formación de contenidos, sino que a la formación integral de los estudiantes. Eh, también eh, hicimos un análisis respecto a los resultados de la evaluación docente. Eh, hicimos entrevistas a los docentes y hicimos eh, también entrevistas a jefes técnicos pedagógicos. Eh, queremos entonces que esta formación que estamos llevando a cabo dé respuesta a todos estos eh, elementos que mencionaba, pero también queremos que la formación docente sea un articulador con la política eh, educativa. Y en ese sentido, para eh, graficar esto, eh, por ejemplo, eh, la formación en diversificación de la enseñanza y el trabajo colaborativo eh, tiene relación con el eje comunal Renca Orgullosa que para nosotros implica inclusión, eh, tiene relación también con la evaluación docente, en tanto el trabajo colaborativo es uno de los ejes y que es uno de los más descendidos, tal vez por ser nuevo. Eh, también tiene relación evidentemente con la diversidad que encontramos cada vez más eh, en nuestros niños, niñas y jóvenes. Eh, y esto se relaciona con la política, con el decreto 83. Eh, también eh, otro ejemplo de ello es justamente lo que José Miguel planteaba, evaluación para el aprendizaje, que fue nuestra eh, primera formación que hicimos a nuestros docentes el año, a fines del año 2017. Y esto no es casual. Empezamos con evaluación, podríamos haber empezado con didáctica o con otras cosas, pero también nos, eh, tenemos la convicción de que la evaluación cambia paradigmas. Eh, como decía, señalaba en la mañana la profesora de la universidad, eh, ¿no es cierto? cuando un Santos Guerra, creo que decía, ¿no es cierto? que eh, dime, o, o, o lo inventé. yo hice una mezcla de esto, dime cómo evalúas y qué profesor, cómo haces las clases. Eh, sí. La evaluación es tan importante que eh, creo yo, desde mi perspectiva, inclusive eh, hace ver el currículum o el, el proyecto educativo institucional real que existe en la escuela. Y queriendo cambiar este paradigma de donde iniciamos nuestra formación, entonces, en evaluación para el aprendizaje, considerando además que eh, todos los reglamentos de evaluación estaban obsoletas y eran una copia fiel de los reglamentos de evaluación, pero sin con un contenido teórico, un marco que diera eh, sentido a la formación en las escuelas y en los liceos. También queremos que la formación en este ámbito de la articulación nos pueda entregar eh, eh, insumos para poder realizar una articulación de los niveles de forma coherente. Y bueno, y como creemos en nuestros docentes, en las capacidades de nuestros docentes, también eh, queremos una formación, y así lo estamos eh, pidiendo también a los centros formativos, una, una formación que permita desarrollar diálogos pedagógicos en las escuelas, que permita una reflexión eh, reflexiva de las prácticas. Eso me hace tanto sentido lo que acabamos de escuchar también. Que sea eh, el profesor el motor de lo que está sucediendo en las escuelas, tomando la experiencia que ellos tienen en su propia realidad y la realidad de la comuna y de su entorno. Eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, me acuerdo de una reflexión que hizo un eh, profesor en, en, en una sesión de, de evaluación para el aprendizaje, en donde un poco sorprendido dice, bueno, si tengo que evaluar de esta manera, entonces tengo que eh, cambiar cómo yo hago las clases. Ese tipo de reflexión, ese, queremos que se produzcan los, en los profesores, se produzcan los directivos y también eh, sea, se profundicen mucho más. Eh, pero todos estos cambios que queremos y que estamos desarrollando, eh, también queremos que sean sustentables, que se sustenten en el tiempo y nos trasciendan lamentablemente, lo, bueno, uno podría decir, ojalá que siga el alcalde y así podemos seguir los cambios, ¿no es cierto? Pero eso es una parte, pero sabemos que puede ser o no puede ser, el próximo año tenemos elecciones. Eh, sin embargo, eh, lo que sustenta realmente es eh, la forma en que el profesor desarrolla su práctica docente, eh, y en ese sentido... Eh, cuando planteamos formación, eh, no queremos esta formación que muchas veces, que en algún momento tuvieron eh, los profesores en la comuna, que tiene que estos paquetitos. Eh, que dan eh, hechos, muchas hates, en donde entregan las planificaciones, las guías, todo hecho, y que finalmente entonces el profesor pasa a ser un ejecutor de lo que otros hacen. Queremos que la formación de nuestros profesores eh, les permita a ellos darse cuenta y hacer de su realidad, tomar en consideración lo que los estudiantes necesitan, los intereses de los estudiantes, el proyecto educativo institucional, ellos preparen sus eh, planificaciones, vean qué estrategias les sirve y cuál no, en qué momento las utilizan. Eh, pero esto también... Eh, Implica, bueno, me acordé, acabo de acordarme también de, de cómo poder graficar esto, que de alguna manera se está logrando, lo vemos que, que se logran. Eh, me acuerdo hace poco, la semana pasada, efectivamente, eh, un grupo de profesoras se me acercó en una de las redes pedagógicas y me decían... Eh, ya no podemos, señora Cecilia, me decía, ya no podemos seguir haciendo las clases como lo no hacíamos antes. Estamos muy agradecidas de la formación que estamos recibiendo porque nos ha abierto nuevas perspectivas, una mirada distinta. U otro profesor también en alguna oportunidad me decía: Yo antes, eh, cuando un estudiante no aprendía, eh, yo le echaba la culpa al estudiante, que era flojo, o a la familia, que no se preocupaba. Y hoy día me pregunto qué no, es, no he hecho o qué me falta por hacer para que ese estudiante aprenda. Esos son eh, pensamientos que antes, no de, eh, aquí también lo, lo señalaba, normalmente el echarle la culpa a otro y el hacerse responsable de esto. Pero estos cambios eh, no son sustentables si no tenemos eh, también eh, los actores que participamos, no nos comprometemos en ello. Y ahí tenemos también compromisos con eh, respecto a los centros formadores, a, los, a las comunidades educativas y también para nosotros los sostenedores. Eh, y cuando hablamos de la formación ya que empezamos a desarrollar eh, nuestras licitaciones, eh, el resultado siempre ha sido que tenemos... Eh, o llamamos, o eh, son licitaciones normalmente abiertas, y elegimos a los mejores entre los centros formadores. Eh, centros formadores de excelencia, centros formadores que también tengan experiencia en las temáticas que van a impartir. Y a todos, incluyendo... Eh, aquellos que a veces hacen investigación en nuestras escuelas, pedimos eh, un diagnóstico de las prácticas docentes. Eh, Aprendizajes previos, lo pedimos a los estudiantes, nosotros también eh, creemos que eh, es necesario, ¿no es cierto?, partir de la realidad para poder iniciar un proceso formativo. Y este ha, ha tenido diversas eh, connotaciones, por ejemplo, hay algunas instituciones que han realizado eh, grabaciones de clase que después son... Eh, eh, son analizadas con los propios docentes, también análisis de instrumentos como, eh, como planificaciones, evaluaciones y también producción de los, eh, de los propios estudiantes. También eh, pedimos que las metodologías de las sesiones eh, presenciales sea participativa bajo el enfoque de Aprender Haciendo porque bueno, la investigación nacional e internacional también nos dice que eh, los profesores tendemos a hacer las clases como nos han enseñado. A pesar de toda la formación que podamos tener, igual vamos hacemos las clases como nosotros nos enseñaron. Y en ese sentido, entonces, queremos que los profesores también vuelvan a su aula haciendo, eh, aprender haciendo. Eh, los acompañamientos a los centros educacionales creemos que son relevantes en el sentido de segurizar, eh, segurizar a los profesores y en la puesta en práctica de la formación que están realizando. Eso también ha tenido distintas modalidades, acompañamiento entre sesiones, acompañamiento al, al final de las sesiones, etcétera. Y algo relevante, y que también tiene que ver un poco con los cargos que uno tiene, que es la formación a directivos, especialmente a directores y jefes técnicos. Un directivo no puede no saber qué es lo que está eh, aprendiendo y haciendo el profesor. Y en ese sentido, desde su rol pedimos una formación, eh, pero también los, eh, los jefes técnicos participan en la formación junto con los, eh, con los profesores. El diálogo permanente entre la entidad formador y sostenedor es fundamental. Ahí me toca a mí hacer esa, esa relación como contraparte técnica y yo también participo en todas las formaciones junto con los profesores. Por lo tanto, la retroalimentación allí es inmediata y generamos eh, mejoramiento en los procesos. Bueno, me están eh, el tiempo. Eh, los centros educacionales, eh, también les pedimos que se comprometan con la transferencia de conocimiento entre pares, las distintas formaciones, que en, la, en las reflexiones pedagógicas también se, eh, se haga esta transferencia, eh, no solo porque les sirve a los otros docentes, sino también porque queremos que sea una práctica constante el aprendizaje entre pares. Eh, el seguimiento y apoyo que realiza el jefe técnico tanto en el aula como en, lo, en las planificaciones u otro al profesor eh, que está implementando estas prácticas el trabajo colaborativo los profesores tienen horas para el trabajo colaborativo ya sea en ciclo, niveles, departamento como la organización del colegio así lo estime e involucramiento de los profesionales en el programa de integración todos los profesionales del programa de integración también reciben la misma formación que los profesores, eh, dado que realizan una codocencia. También hemos eh, determinado que existan eh, profesores líderes, creo que es una buena iniciativa para que ellos también en este proceso de instalación apoyen a las jefaturas técnicas y a sus otros, eh, a sus otros docentes, a sus eh, colegas. Y también el vocabulario compartido. Es importante que eh, se compartan a partir de estas formaciones también un vocabulario que permita enriquecer también y poner de acuerdo en estos diálogos pedagógicos. Y en el caso eh, de los sostenedores, obviamente nada de esto puede ser posible si no entregamos como sostenedores algunas condiciones para que esto suceda. Y hay dos condiciones que consideramos que son relevantes, una que es el tiempo y también los espacios físicos. En las redes pedagógicas, la, o sea, la reflexión pedagógica la hemos organizado todos los, eh, todos los establecimientos tienen la reflexión pedagógica, tres horas, los días miércoles y el último miércoles de cada mes tienen, eh, se generan las redes pedagógicas comunales donde se moviliza toda la comuna. Eh, tenemos un profesor a veces de ciencia, de matemática y lenguaje en las escuelas, no tienen con quién otros pares dialogar. Esto se hace en las redes pedagógicas. Tenemos, como les decía, los tiempos para el trabajo colaborativo y en enero, los primeros días, generamos el congreso de educación donde todos los funcionarios, auxiliares para docentes, directores, etcétera, se, eh, se forman. Eh, los tiempos, además, eh, de nuestros profesores, es mucho más que el 35%. Tenemos cuando eh, se completa este 35% de horas eh, de libre disposición, o de las horas más bien de, no, lectivas. no lectivas, nosotros le colocamos, eh, le agregamos más horas eh, para que puedan realizar este trabajo. También hemos eh, generado espacios que sean tanto para las innovaciones pedagógicas como para el trabajo docente. Las salas, antiguas salas de enlace, donde los estudiantes se miraban eh, a la pared con el computador, hoy día son salas de proyecto en donde pueden rayar sus pa eh, las paredes, cambiar los bancos como graderías, hacer como. Eh, y donde el profesor, entonces, sobre todo en evaluación de, eh, para el basado en proyectos, en donde hay una interdisciplinariedad en, lo, en las eh, la puestas en práctica, en la, eh, también eh, es muy utilizada la renovación de biblioteca y renovación de espacios para los profesores, eh, para que puedan realizar, más allá de la sala de profesores, espacios donde puedan reunirse, compartir y trabajar colaborativamente. Eh, bueno, pensé que me anduve pasando el tiempo. Eh, estas son, yo lo había puesto algunas expresiones de los docentes, todavía no tenemos un resultado de toda esta formación, pero sí podemos ver que eh, algunas expresiones, ¿no es cierto? Esa la formación que estamos recibiendo nos permite tener mayor diálogo pedagógico, estamos exigidos pero contentos porque estamos recibiendo una formación de calidad que tiene que ver con los centros de formación también y que esta formación tiene un sentido y es coherente, eso es fundamental, que el porqué y para qué se realiza, que se encuentre sentido y algunos directivos que nos señalan que han visto cambio en la postura de los profesores que eh, los acompañamientos de la escuela le dan seguridad al docente y también que esta formación ha mejorado la convivencia entre los estudiantes y profesores. Hoy día en las redes pedagógicas estamos trabajando jefes técnicos y encargados de convivencia en conjunto porque creemos que eh, no hay pedagogía completa sino también si no es la formación integral de los estudiantes y la convivencia es parte de esa formación integral y nada, esos son algunos de los cursos y estos son unas muestras de eh, eh, eh, chicos de nuestras escuelas donde están mostrando sus eh, proyectos eh, de evaluación eh, basado en proyecto con eh, educación en servicio y desarrollo de las TIC eh, basado en los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. A tomar entonces nota de cómo, cómo la mirada desde el liderazgo intermedio va generando criterios para solicitarle a la formación continua y a, la a las unidades forma de formación continua qué es lo que quieren. Me parece muy interesante esta mirada. Y por último, vamos a dar paso a Pablo. Desde aquí, tus 15 minutos, Pablo. 20 minutos. Hola, buenas tardes. Como ya se explicó, mi nombre es Pablo, soy profesor de lenguaje del Liceo Técnico de Valparaíso. Este año, al alero de lo que voy a mostrar, se me ha invitado a trabajar también en la Corporación Municipal para colaborar con la coordinación del proyecto. Y hemos titulado, eh, y digo hemos porque tengo la suerte de estar acá como representante de un grupo de profesores, un, grupo de, eh, un gran grupo de, traba de trabajo, que hemos hecho un trabajo colaborativo de co-construcción, donde en esta, en esta vez me toca a mí hacer, hacer la cara visible, pero es un trabajo que nos pertenece a todos. Y eso es, eh, yo creo, que la mística que mueve este proyecto. Eh, se llama Modelo de Éxito Escolar de la trayectoria de los y las estudiantes de Valparaíso. Resignificando los saberes. Eh, esto nace ah, por la necesidad de una emergencia que había en Valparaíso donde se estaban perdiendo muchas matrículas, eh, demasiadas matrículas anuales, digamos 300 estudiantes anuales y que esa pérdida ni siquiera se iba a, al sistema privado o mixto, sino que desaparecían esos estudiantes y no teníamos claro cuál era si que habían cumplido con su trayectoria escolar. Eh, entonces eh, se invita, se hace un, una invitación a los diferentes establecimientos de Valparaíso donde recoge la invitación cinco establecimientos que son representativos de la realidad múltiple de Valparaíso. Eh, hay un par de liceos, donde uno de esos liceos es el liceo técnico donde trabajo yo. Hay otras escuelas eh, que son escuelas de cerro eh, y que, eh, que siendo de una misma ciudad, eh, pero los que conocen Valparaíso conocerán la diversidad de ambientes que tiene Valparaíso y la, la diversidad de contextos, eh, era muy interesante trabajar con estas cinco escuelas. Ahora estamos en una fase de escalamiento, donde el resultado de esta formación continua que hemos tenido a lo de este proyecto ha permitido que los distintos profesores líderes que eh, han salido de este trabajo puedan ir proyectando esta, esta estrategia a otros liceos, a otros establecimientos y en este caso van a ser cinco más. Y vamos escalando de a poquito, pero esperamos que vaya funcionando de buena manera. Eh, para partir, eh, como contextualizar, algo que ya se sabe, pero no hay que dejarlo de lado, la realidad del docente y la realidad de las escuelas donde hay una lógica competitiva, donde hay una medida estándar que en este caso podría ser el SIMS o la PSU, donde nos miden a todos a nivel nacional, con una misma vara eh, y donde las realidades son, di son distintas y corremos una carrera que es eh, desigual, eh, tanto en el, privado, en el sistema privado como en el público. Y mmm, se ha ido de esta manera jibarizando la educación pública e incluso hasta demonizando, la podríamos decir. Y esa lógica competitiva también se transmite a los profesores, donde la carrera docente... Eh, Ahora, recién en estos últimos dos años, aparece en la, en la prueba, eh, en la evaluación, perdón, un par de preguntas que tienen que ver con el trabajo colaborativo. Y si no me equivoco, todavía siguen siendo opcionales. ¿Bien? Entonces, si yo no respondo, da lo mismo. O sea, eh, gracias a este proyecto yo pude responder cuando me tocó evaluar. Pero hay una lógica competitiva donde eh, yo no necesariamente tengo que compartir contigo, mis saberes y crear algún conjunto. Claro, eso sí, hay un cambio de visión que esperamos que esto vaya proyectándose de mejor manera. Entonces, como existe esta política o esta realidad docente, aparece eh, la Corporación Municipal de Valparaíso con esta invitación, donde nos invita a trabajar en conjunto eh, y de crear un sistema local de evaluación, principalmente. Bien. Eh, y donde aparece la comuna con una expertise que podríamos decir que tiene una gestión o en vías de, en búsqueda de una gestión transparente de los procesos, donde hay un conocimiento de los contextos escolares y donde no se desconoce ese contexto, porque una cosa es conocerlo y el otro dejarlo guardado en el cajón, eh, donde hay una participación ciudadana en el territorio y donde se busca una visión de sistema y donde el foco está en las trayectorias escolares para el éxito del estudiante, y lo, de los aprendizajes del estudiante, y entendamos eh, trayectoria escolar no la trayectoria ideal, de que entra primero básico y en tantos años sale de, de la media, después pues, eh, de 12 años, ¿cierto? Eh, pero también el nivel comunal tiene sus necesidades. Una de esas necesidades era una estrategia para el diseño de un sistema local de evaluación, un monitoreo y seguimiento de las trayectorias, una for un fortalecimiento de las comunidades profesionales de aprendizaje, y una contextualización de las políticas centralizadas. También aparece en este, en este proyecto la academia, que principalmente es representada por el DEP de la Universidad de Chile, pero también nos hemos vinculado con otras universidades como la Universidad de Valparaíso, eh, donde entendemos que hay una expertise de ellos también, donde hay un saber académico, donde hay una investigación pertinente, que, que es súper útil, eh, donde hay un soporte tecnológico en el caso de de, de nuestra relación con la UB, donde eh, nos eh, no hemos relacionado con la Escuela de Ingeniería Informática, donde nos han prestado soporte tecnológico para recibir cierta y almacenar cierta información. Eh, y hay una formación continua dentro de, de, de la academia, pero a la vez también hay necesidades del de saber docente, de la experiencia docente, eh, eh, también hay necesidad de, campo, eh, de campos de estudio, eh, construcción con y desde las comunidades, Validación del conocimiento experiencial. Y estamos, los establecimientos, donde existe también una, una expertise en cuanto al saber docente, a la práctica en sí mismo, donde eh, se conoce el contexto de los estudiantes y en base a ese contexto se, eh, se generan los aprendizajes dentro de la sala de clase y dentro del establecimiento. Pero también, eh, si bien hay un conocimiento de los contextos, muchas veces a nosotros no hace falta una actualización de las habilidades en cuanto a las metodologías didácticas, en cuanto a las actualizaciones del currículum, en cuanto a la formación continua, más encima con el poco tiempo que tienen los profesores en el día a día, donde trabajan 44 horas y donde, aparte de esas 44 horas que trabajan en la semana, se llevan tarea para la casa, ¿bien? Entonces, es un esfuerzo doble. En base a estas expertices y necesidades, se genera este proyecto de éxito escolar, donde está el eh, nivel comunal representado a través de la Corporación Municipal de Valparaíso, eh, la academia, principalmente, como dije recién, con el DEP, y los establecimientos, que en este caso serían los cinco establecimientos que hablamos anteriormente. Estos juntan sus saberes, sus experiencias y sus necesidades y confluyen en un proyecto que, como dijimos hace un rato, tiene foco en las trayectorias de los estudiantes. Y tiene ámbitos, en este caso son cuatro ámbitos de los cuales hemos principalmente desarrollado dos y de esos dos, el más desarrollado es el de sistema de evaluación local y el otro es el comunidades profesionales de aprendizaje, que a través de esta creación de un sistema de eh, evaluación local hemos podido generar comunidades profesionales de aprendizaje. Y aquí voy a explicar, me voy a detener un poquito más, eh, de manera Igual, muy sencilla, un proyecto, un trabajo que ha sido bastante largo, amplio, de por lo menos dos años ya llevamos, desde la segunda mitad del 2017 hasta ahora. Eh, y yo voy a resumir un poco las prácticas que hemos logrado establecer. Eh, nosotros buscábamos la, la formación de un sistema de evaluación local, pero como habíamos dicho, no teníamos eh, un enfoque, no necesitábamos una ayuda. Y en, ese, en esa ayuda aparece la Universidad de Chile, donde nos presenta el enfoque de evaluación para el aprendizaje. Por medio de esta estrategia de evaluación para el aprendizaje, nosotros fuimos, lo primero que hicimos fue preguntarnos, reflexionar, a, a diferencia de, cómo, de las preguntas anteriores que decían, ¿para qué estamos formando profesores? Ahora la pregunta era, ¿qué aprenden nuestros estudiantes y para qué aprenden nuestros estudiantes? Bien, aquí eh, la pregunta era, era la misma prácticamente presentada en el estudiante. En base a eso, se va generando eh, un panel de habilidades y de criterios de evaluación, que son en conjunto. Y ese conjunto, tan diverso como había explicado recién, de Valparaíso, que <coughs> independiente de que seamos una misma zona, tenemos distintas realidades, incluso partiendo de la geográfica, eh, se, ve, se, se iba viendo en cada escuela. Cada escuela iba viendo sus necesidades con respecto a su contexto, qué es lo que quería enseñar según su PI y según su, su, sus capacidades. Y luego esto se llevaba a un panel 1, lo llamamos nosotros, que es una plenaria, donde a pesar de haber estado trabajando en una, una primera etapa separados, casualmente teníamos necesidades muy parecidas y donde formamos este panel de criterios y habilidades. Por eso, tenemos distintos paneles que son en las escuelas conjugamos estos paneles en un panel comunal y de ahí sale la versión principal de los paneles de, de, de habilidades y criterios. En base a esas habilidades y criterios, nosotros generamos lo que se llama, o lo que llamaron eh, escenarios evaluativos. Escenarios evaluativos que están centrados en el proceso. Escenario evaluativo que no es solamente una foto en el día con la prueba con un instrumento. El escenario evaluativo primero que nada, parte diciendo, cambiando el paradigma de que la prueba es en un día o la evaluación es en un día, sino que estamos evaluando en todo momento. Bien. Entonces, por lo menos, nosotros partíamos con un escenario de cuatro sesiones, donde esas sesiones tenían distintas habilidades que el estudiante iba demostrando de diversas formas, donde eh, también, eh, en comunión con lo que estaba diciendo la profesora recién, hay una integración con el programa de integración donde hacemos codocencia ¿Bien? Eh, donde la adecuación de la prueba, como se dice eh, muchas veces, como para el niñito que está en un programa PIDE, no. Aquí todo la, la adecuación es para todo el curso, para, para todo el universo de estudiantes y se hace con docencia para todos. No hay un, no hay un profesor eh, que está sentado al lado de, de un niñito PIDE como se le hace la etiqueta o se le hacía la etiqueta antiguamente. ¿Bien? Eh, entonces, si generan estos escenarios, se, eh, se adecuan y luego también se hace un panel de validación de este escenario. Cuando está validado este escenario a nivel local, nuevamente vamos a los paneles comunales y donde queda la versión final del escenario. Luego se hace la aplicación del escenario y recogemos la evidencia por distintos métodos eh, y distintos instrumentos y luego tomamos esa evidencia y la hacemos un juicio, una calibración de juicio. Dentro, de nuevo, la misma lógica, dentro del establecimiento y luego a nivel comunal. Porque como la idea es tener una idea de sistema de evaluación local, no podemos quedarnos con la experiencia solamente de, ah, yo evalúe de esta manera acá, o yo evalué de esta manera acá, y que tengamos diferentes eh, criterios de evaluación para una misma tarea. bien Luego de eso, comenzamos el ciclo nuevamente, vemos que los dimensiones y criterios, eh, son pertinentes ya para, porque muchas veces las necesidades cambian, los objetivos cambian, entonces tenemos que cambiar también nuestra habilidad y criterios que queremos atacar. ¿Bien? Entonces, este, este ciclo es como una espiral donde vamos cada vez eh, eh, retroalimentando, eh, tenemos una metacognición de nuestro eh, saber pedagógico y de nuestra práctica pedagógica. Entonces, esos espacios nos ha brindado este momento, eh, este proyecto. Además, como dijimos hace un rato, eh, está la otra área del proyecto que tiene que ver con comunidades profesionales de aprendizaje, que ha sido una, una, una etapa, una, un ámbito que no estaba completamente desarrollado, pero sin embargo se ha visualizado a través de, la, de este trabajo de EPA dentro de, de, del, del aula, ¿bien? donde tenemos como principales objetivos a realizar y, y que estamos trabajando en eso, eh, generar estrategias de acompañamiento a la trayectoria escolar. Por ejemplo, habíamos hablado recién de eh, vinculación con la um, Universidad de Valparaíso en cuanto a ingeniería informática. Ellos nos han brindado, hemos trabajado junto con ellos, eh, los profesores, los encargados de convivencia, hemos generado una plataforma que nos permita seguir la trayectoria del estudiante, pero no la típica plataforma donde simplemente eh, qué curso ha repetido, ese tipo, no. Hay una, una, una plataforma que tiene que ver con cosas más cualitativas y cosas más eh, pertinentes al, al desarrollo y al contexto del estudiante. Eh, hay un desarrollo profesional centrado en el aprendizaje colectivo y trabajo colaborativo en los equipos de éxito escolar, que así lo hemos llamado los equipos que hemos trabajado, y obviamente el, momen, el, el solo hecho de tener un espacio, de reflexionar, de discutir, de generar eh, panel, un panel de habilidades y criterios, de generar eh, un escenario evaluativo de... Eh, eh, hacer un, una validación de juicio, una calibración de juicio, ya es una situación profesionalizante, eh, es, un, son, eh, ah, es profesionalizante a través de lo colaborativo, no a través de, un, de, un, de una instrucción, de un curso, de un posgrado, sino que estamos haciendo dentro de la misma escuela, dentro de nuestro mismo contexto, estamos trabajando con los saberes que tenemos los mismos actores de, eh, dentro del del establecimiento. Y hay un fortalecimiento del liderazgo pedagógico, donde eh, se generan los líderes pedagógicos dentro de este proyecto, donde sale una, una, una cara visible, entre comillas, que esa cara visible transmite eh, a los demás establecimientos, en este caso del de escalamiento, las estrategias y... Lo, las dinámicas que hemos trabajado dentro de este proyecto. Pero no como que yo soy un experto, vengo y lo sé. Y eso es súper importante porque el trabajo que tuvimos con la Universidad de Chile fue de esa misma manera, muy respetuoso de nuestros tiempos, muy respetuoso de nuestro contexto, donde no vinieron, como decíamos en algún momento, a abrirnos la cabeza y a llenarnos de saberes o llenar la mochila para que siga corriendo solo. Estábamos construyendo entre todos nosotros. Eh, bueno, voy, volvemos a la misma idea de eh, los distintos actores dentro de este proyecto con sus saberes y necesidades y generamos este, este mecanismo de trabajo que nos permite eh, tener ciertos aprendizajes dentro de este trabajo, donde hay una optimización de la práctica docente con foco en la trayectoria del estudiante, donde hay o debe haber, porque se exige al, por medio del trabajo, una apropiación curricular. Sin la apropiación curricular no podríamos haber hecho este trabajo. Y si estaba previamente hecha, mucho mejor. Pero dentro del trabajo se, hay, se hace una apropiación curricular. Eh, hay variedad de recursos evaluativos. Hay retroalimentación constante. No simplemente la, la típica retroalimentación que hacemos los profesores al final. Ah, quedan cinco minutos, tengo que hacer la retroalimentación. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Ya? Entonces, hay una retroalimentación que incluso no es, no es eh, vertical del profe al alumno, sino que dentro de los mismos compañeros, se dan momentos donde ellos se explican y se enseñan a sí mismos eh, hay habilidades, hay seguimiento y monitoreo pero en cuanto a la sistematización y no a, a una vigilancia punitiva por decirlo eh, de alguna manera eh, y hay una eh, se entiende la evaluación como proceso no como resultado ¿ya? y que hay algo súper importante que por lo menos a mí y a los colegas que trabajamos en este proyecto nos quedó claro que lo que se evalúa no es distinto de lo que se aprende hay que entender eso que hay muchas veces los chiquillos, ¿y para qué nos pasa esto si la prueba no nos va a salir? O sea, esa concepción, que te lo digan los mismos alumnos, ya es fuerte. Y después asimilarla a uno mismo es peor todavía. Y como aprendizaje, eh, o como conclusiones, perdón, podríamos decir que hay una valoración del trabajo colaborativo, hay una valoración también de, de la co-construcción del conocimiento, ya tenemos distintos saberes, lo unimos y vamos aprendiendo todos juntos. Eh, hay una idea de sistema, hay vinculación interdisciplinar, en el caso de, por ejemplo, de la Universidad de Valparaíso con la Escuela de Ingeniería Informática. Eh, alguien diría, ¿por qué están vinculados con educación? ¿Por qué? Porque es pertinente. Eh, hay un aprendizaje mutuo. Hay lecciones que tenemos que aprender, o que ya aprendimos, que los esfuerzos individuales tienden a ser menos eficientes y más desgastantes. Eh, la formación continua no se entiende como una capacitación tradicional, donde vuelvo a decir, lo de abrirte el cerebro y echarte conocimiento. Eh, existen distintos actores externos que asumen un compromiso con foco en la justicia social. Hablemos principalmente de la academia, ¿ya? Eh, pero si existen otros, bienvenidos sean. Eh, relevancia del conocimiento docente eh, tradicionalmente velado. Esto podríamos haberlo puesto como un valor, pero preferíamos colocarlo como lección porque... Es súper importante tener en cuenta eso, que el profesor se siente muchas veces relegado, su saber muchas veces velado, por lo mismo que decían de que vienen con una T, tome, haga, eh, tome la receta y haga lo que le digo. Aquí está el, el currículum, <coughs> haga lo que tiene que hacer y tiene que cumplir con todo el currículum. No importa lo que usted piense. Entonces, eh, ese, ese saber se siente velado, se siente eh, olvidado incluso. Bien, y... Hay desafíos como optimización de los recursos, principalmente el tiempo. Eh, lo decía la profesora recién, eh, pero también lo decía ayer Felipe Coloma, donde hablaba de una restribución de las horas no lectivas. Sí, pero hay que tener cuidado cuando decimos restribución de horas no lectivas porque también puede, podemos caer en, en, en reuniones de logística, de organización y donde se pierde el trabajo que el profesor... Tiene que hacer, no lectivo, el, profesor, el, el trabajo que no tiene que hacer dentro de la sala de clase, sino que fuera. Y como mínimo revisar las evaluaciones, darse el tiempo para, para revisar de buena manera. Eh, hay una integración entre los distintos estamentos y eso tenía que ver con lo que decía la, la doctora Carmen ayer, que cómo está desvinculado lo que tiene que ver el currículum de las asignaturas con eh, convivencia. No podría estar separado. Entonces, esto. Tenemos que tratar de buscar ese desafío, de vincularlo. Y eso estamos haciendo en esta, en esta, en esta etapa del proyecto. Eh, hay una difusión y transferencia de conocimiento compartido entre todos los, los actores de este proyecto. Integración entre distintos departamentos, niveles o asignaturas al interior de la CPA. Si bien teníamos integración por ejemplo, o queremos integración entre distintos estamentos dentro de la misma comunidad educativa, dentro de los mismos profesores, asignaturas, hablemos así, tenemos también que integrarnos. Es un desafío porque también hablaba la doctora ayer de que eh, los chiquillos se aburren. Eso, y llegamos con el, como decía también la profesora, llegamos con el PPT ya, y todos los profes llegan con el PPT y vamos con la misma dinámica y, y estamos pasando en historia, estamos pasando una temática que tiene que ver con el libro que están leyendo en, en lenguaje. Y le paso lo mismo contexto histórico. ¿Y por qué no aprovechamos la hora de historia para, para hacer el contexto histórico? Y eh, fortalecimiento de los convenios con diversas casas de estudio. La relación que hemos tenido con la Universidad de Chile y en este caso este año con la Universidad de Valparaíso ha sido súper enriquecedora. Y eso tiene que mantenerse. Nosotros necesitamos que tener esa, esa vinculación con las casas de estudio como un colaborador constante. ¿Bien? Y por último... Me gustaría eh, enfocarme en el, en el punto de la formación continua, no como una formación tradicional. Yo creo que todos los profesores que hemos trabajado en este proyecto en Valparaíso encarnamos esa idea, que aprendimos por medio de una colaboración, de, por, por medio, no necesariamente de un, de que me pasaran algunos textos. Nosotros en el trabajo fuimos aprendiendo, en aprender haciendo, como eslogan podríamos decir, eh, y donde nos sentimos súper respetados, donde nos sentimos súper acogidos, donde nuestro, nuestra, nuestra voz tenía valor y donde esa voz, que también tiene que ver con lo que decía Emma ayer de la narrativa, no solamente queda en, en la catarsis, en el llorar, en el desahogarse, eh, sino que también es un trabajo, una narración, una voz que está al servicio de los chiquillos, de los estudiantes y de su aprendizaje. Eso, muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación de los panelistas. Por ahora voy a recibir las preguntas y mientras yo las recibo, las organizo, vamos a dejar a la profesora Rebeca para que pueda hacer sus comentarios a la mesa. Bueno, eh, eh, buenas, buenas tardes, buen día. No sé, ya estamos después del mediodía, ¿verdad? Bueno, pero eh, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar hablando aquí para ustedes. Eh, eh, las experiencias eh, efectivamente son muy ricas. Yo tengo aprendido mucho desde ayer y hoy, eh, inclusive en, esta, en este panel, muy, muy rico con las experiencias eh, aquí presentadas experiencias de, de, de campo digamos así experiencias que traen la, la realidad ¿no? a, a, a nuestro conocimiento eh, eh, qué bonitas experiencias tiene Chile muy muy muy bonitas mesmo eh, aquí el profesor Miguel trajo eh, eh, una experiencia de colaboración institucional que yo creo que fue muy interesante Incluso eh, es, es un poco similar a una experiencia que vivimos en Brasil, en, es, en São Paulo, en el centro Paula Souza, que es UNESCO, y muy, muy similar, esto es muy interesante. Eh, que trabaja, eh, amplía amplia la noción de aprendizaje, trabaja con foco en la realidad, eh, en la transversalidad, ¿no? entonces esto, esto es muy interesante, ¿no? buscando entonces una reflexión, una formación que nos traga una, una reflexión crítica, una resignificación, la transversalidad, articulación de aprendizaje, conocimientos y una ciudadanía crítica y participativa, que son cosas muy, muy importantes en una formación continua. La profesora Cecilia, yo me quedé encantada con su presentación. Eh, fue extremadamente rica y con fotos muy bonitas de todo. De, me dio ganas de irme allí a ver la, la experiencia que ten, tiene ella. Eh, eh, que... que que es una experiencia eh, muy práctica ¿no? eh, que parte de una pregunta de quién vamos a formar, que es que siempre lo que queremos formar, ¿no? que queremos ofrecer a estos estudiantes. Yo creo que esto es, es, es siempre el punto de partida. ¿no? Eh, Crian un plan de formación y trae toda la... la trabajan un estudio amplio que, que trae puntos muy, muy relevantes y muy importantes ¿no? eh, para acá. Eh, eh, después tuvimos la, la presentación de Pablo, eh, que también es muy riquísima, muy bonita la presentación, eh, que trabaja entonces con la experiencia que desarrolla un modelo de evaluación. Eh, este modelo de evaluación yo creo que es inspiración para muchos otros, porque es un modelo muy, muy que, que tiene todas las... las eh, etapas eh, que son muy válidas, muy interesantes, y eh, que parte en especial de, de colaboración, eh, parte también eh, de una idea de, de aprendizaje colectiva, de retroalimentación, que es lo que tienen que ser las evaluaciones. Yo creo que esto es muy interesante. Eh, eh, Claro, es to, siempre un desafío de trabajar con los, con, de, de hacer un comentarios a presentaciones, tan riquísimas, pero me quedo pensando que, claro, la formación continua tiene un gran desafío que es el cambio de los comportamientos de las prácticas porque los docentes hoy como estábamos viendo en el panel anterior ya tienen sus prácticas y muchas veces conocen que tienen que cambiar pero cómo hacerlos cambiar esto es la, la principal el principal punto de la de, de la formación continua cómo hacerlos cambiar porque la educación siempre tiene que cambiar la educación cambia los niños cambian las tecnologías eh, vienen eh, eh, cambia toda la educación y nosotros no podemos estar parados porque si estamos parados, acontece como allí, muchas veces se pierden estudiantes, se pierden las oportunidades eh, y tenemos que estar siempre a frente de esto. Entonces, eh, esta eh, eh, mudanza de comportamientos y prácticas es siempre un, una cosa muy, muy, muy difícil en todas las áreas y no es distinto en educación. Es, es muy, muy difícil. Y aquí, haciendo así un, un sumario de, de lo que hicieron ellos, de una forma general, claro que con muchas limitaciones aquí de lengua y de todo, bueno, pero... Eh, eh, yo pienso que, que algunos puntos muy interesantes, ¿no? eh, que los profesores tienen que ser actores de sus propios cambios, ¿no? entonces hay, la, la formación continua tiene que promover el protagonismo del docente como su propio eh, eh, actor para su propio cambio, dar condiciones, eh, para ellos, en especial en articulación, en idea, en sostenibilidad, como dije Cecilia, eh, eh, también eh, eh, traer eh, los centros formadores como una instancia de diálogo permanente, eh, incluso la, la pro, propia, el propio proceso avaliativo también como un, un, un, un, una área de, de, de diálogo permanente. Eh, la, eh, promover siempre la educación de pares, porque el, los pares siempre pueden eh, intercambiar y eh, eh, se comprender mejor. Entonces, la educación de pares en la formación continua es muy importante. Eh, hablaron también de condiciones. Tiempo es una condición muy difícil. Por ejemplo, en Brasil, Nadie quiere dar, incluso los propios profesores no quieren dar su tiempo, porque la mayor preciosidad que tenemos nosotros es nuestro tiempo. Eh, eh, claro, eh, muchas veces los propios profesores, porque trabajan en dos, tres lugares en Brasil, por la realidad que tienen, eh, los bajos soldos, y eh, muchas veces no tienen tiempo para las formaciones. Los, los eh, gestores no quieren... Eh, liberar sus profesores a las formaciones muchas veces porque no tienen la comprensión, estoy en Brasil, lo estoy diciendo, no tienen no tiene la comprensión de, de, de la importancia que hay. Entonces, hay que eh, trabajar la gestión para que la gestión le dé las condiciones de la formación, como dijeron aquí nuestros colegas, que tiempo es una de ellas, que es muy importante como condiciones, y eh, también los espacios físico, los materiales y, y, y toda la, la preparación de estas formaciones. Eh, para eso es importante entonces la colaboración institucional, el papel de la academia es muy muy relevante, de la que la academia esté muy cercana de cerca de, de, de los servicios y de la formación, né ¿no? O que muchas veces no se pasa. Eh, eh, eh, y como punto de partida siempre una avaliación a través de los problemas que tenemos, una avaliación que, que hace repensar y que podemos eh, hacer el diálogo y que sea muy formativa, muy, eh, una avaliación que, que eh, trae el lado más eh, eh, formativo y de comprensión de los problemas que están aconteciendo. Eh, bueno, este desarrollo profesional y colectivo y eh, colaborativo, entonces, como un punto especial. ¿no? Y, eh, también hablaron del foco eh, de la trayectoria, eh, organizar la práctica docente con foco en la trayectoria de los estudiantes. Entonces, yo creo que esos son los puntos que yo conseguí captar. Claro que hay muchos otros, yo... Eh, tente aquí estar eh, pegando puntos comunes que hablaron eh, eh, eh, eh, bueno, y bueno, agradezco por las experiencias, llevo estas experiencias a, a Brasil ahora y eh, claro, Uh, ¿Quién sabe en una oportunidad Hay de compartir con los colegas brasileños que, que llevaste estas experiencias a Brasil también para compartir? Yo creo que es muy importante. Allí, claro, también tenemos buenas experiencias. No todo es malo en Brasil, tiene muchas cosas buenas también. Hay muchas buenas experiencias, pero, pero yo, yo creo que, que Chile tiene mucho también a, a, a intercambiar con Brasil en este aspecto. Bueno, gracias. Eh, espero que he hecho una síntesis a, a, a la altura de los, de los palestrantes. Gracias. Bueno, agradecemos a la profesora Otero eh, su capacidad de, de síntesis. Eh, Deslumbrante, diría yo, sí. para hacerlo en tan ah, mira, poco tiempo. Mira, deja, yo voy a hacer una corrección, perdón, porque tú dijiste que yo fui profesora de, de, de básica, no no no tengo esta experiencia, es algo hablamos que, que no fue. Yo, yo tengo maestría en ciencias, pero no, no fui profesora de básica, solo en la universidad. Sí. Ah, solo bueno, agradecemos el, la fe de Rata, entonces. Eh, eh, solo por honor al tiempo eh, han llegado diversas preguntas de distinta envergadura. Eh, algunas creo que podrían dar pie para otro seminario, pero no es oportunidad. Eh, yo les pediría dos minutitos para que puedan seleccionar y responder en el mismo orden que presentaron. Bien, me llegaron eh, cuatro preguntas. La primera la tengo que leer porque aparece una cita entre comillas, una frase entre comillas que dice «Profesores del siglo XX enseñando a estudiantes del siglo XXI con una metodología del siglo XIX». Cierra comillas. Y luego una pregunta gigantona que es como «¿Por qué no hay cambios de fondo en el sistema escolar y formación universitaria? Existe un sistema obsoleto, añejo, rígido, mucha reflexión pero poca acción a nivel ministerial y de las instituciones formadoras de profesores». Es muy difícil, como decía Cote, responder esto, pero yo solo brevemente decir que uno podría entrar desde una perspectiva tal vez un poco más técnica, incluso ingenua, y decir hay un problema de enfoque, de enfoque de la concepción educativa. Una concepción estandarizadora, una concepción normativa, centralizadora, una concepción instrumental de la educación, y eso informa muchas de las políticas y la realidad siempre supera la ficción. Yo pongo el ejemplo de una de las escuelas con las que estamos trabajando, en un panel que estuvimos aquí hace un tiempo atrás, se hablaba de exigirle a las escuelas que rindieran en resultados, y la directora de esta escuela decía, tengo 50, 1500 estudiantes, 50% de migrantes, 19 nacionalidades, 4 que no son hispanoparlantes, y ustedes me están pidiendo resultados eh, estandarizados. Entonces, la realidad siempre supera la ficción y hay un problema de enfoque. Otros menos ingenuos que yo, en este minuto, que estoy siendo un poco ingenuo tal vez, eh, podrían decir esto es intencionado. ¿Mm? Hay una lógica de instrumentalización del sistema educativo en función de, más bien, demandas de tipo económico, laboral y de adaptabilidad integración social. Eh, hay literatura larga sobre eso. Yo creo Tal vez podría concluir que hay un par de. que hay combinaciones de ambas, de ambas cosas. Eh, como que no se entiende la complejidad del fenómeno por un lado, y por otro lado hay cierta intencionalidad. La segunda eh, dice que demanda la educación continua, la formación de centros como pensadores, perdón, de docentes como pensadores curriculares, de qué modo movilizar una relación activa. Yo ahí diría que. El, lo central tiene que ver con que la formación continua se haga desde una perspectiva situada. Esto es colocarse en el lugar de estar en ese lugar, tomar los problemas y desafíos de ese lugar. Entonces, hacer un ajuste entre la ficción discursiva, que es la política, que puede ser más o menos buena, no estoy enjuiciándola en sí mismo como algo negativo, hacer el ajuste entre esa política educativa y curricular, con los propios, eh, digamos, exigencias y necesidades de esa realidad. Si tengo 60 objetivos para 38 semanas, bueno, tengo que tomar una decisión de ajuste y eso no puede estar prohibido. O sea, no, no, puede, no, no puede la ley decir usted tiene que pasar estos objetivos o no puede la ley de aseguramiento de la calidad, artículo 3, decir la agencia velará por la cobertura de las materias. No puede porque no permite hacer ese ajuste, entonces... Creo que allí la formación continua tiene que tratar de entregar algunas claves y aprender a construir claves que impliquen ver cómo uno interpreta esos fenómenos. Y las decisiones que toman los docentes respecto de acortar, quitar, agregar, etcétera, en términos curriculares también pueden ser interpretaciones. Sí, son interpretaciones. Porque la lógica de implementación nunca ocurre. De hecho... Sale del horno el documento curricular y los, los que lo comunican ya eh, están generando ciertas interpretaciones. Jimeno Sacristán dice, en la medida que va cruzando umbrales y va llegando a la escuela hasta la sala de clase se va transformando. Entonces es como una pretensión un poquito artificiosa creer que la implementación, la lógica de implementación puede ser la lógica, y revisen los documentos oficiales, está lleno de, pala de la palabra implementación. Entonces, más bien hay interpretaciones y, una, y un enfoque de interpretación que es de sobrevivencia, le llamo yo, que es legítimo, que es comprensible, que es apoyable incluso, es ese enfoque cuantitativo. El problema es que se sacrifican algunas cosas cualitativas que son relevantes y lo que ha estado dando cuenta esta experiencia en la que estamos es que más bien el fenómeno es cualitativo, como yo resignifico el currículum y no solo cómo lo recorto, porque no es un problema de cantidad, no es más o menos cosas, sino que cómo las enfoco. Esa es toda la distinción que yo trataba de hacer. Y la última pregunta que tiene que ver con la educación virtual online en educación continua como aporte al logro de los desafíos eh, planteados, aprendizaje situado, contextual, etc. Eh, o sea, yo creo que es posible, yo creo que es posible que la educación virtual genere ese, pero tiene que haber formatos y espacios donde las reflexiones emerjan, donde haya un, una cierta interacción, un cierto diálogo entre quienes, por decirlo así, monitorean el proceso y quienes, o acompañan el proceso, y quienes están en ese lugar de realidad, intentando construir... Tiene que haber una muta penetración de esas reflexiones, porque eh, no podemos seguir como en la lógica virtual, con formatos estandarizados. Probablemente haya que combinar formatos, pero tiene que haber un espacio para que esa reflexión penetre a la academia, y que la academia logre, logre resituarse en, su, en sus propias reflexiones. Eso, lo más rápido que puede... Muchas gracias, bueno. Miguel. Cecilia. Si Bien, eh, yo quiero ser breve. No son tan eh, extensas la, las respuestas a las preguntas. Dice cómo trabajar en Renca el nuevo decreto de evaluación número eh, sesenta que comienza a regir el año próximo. Eh, bueno, eh, yo les mencionaba que una de las primeras formaciones que comenzamos el año, a fines del año 2017, fue precisamente en evaluación para el aprendizaje con el propósito también de modificar las prácticas, pero también actualizar los reglamentos de evaluación. Por lo tanto, este es un camino que nosotros estamos realizando eh, junto con la Universidad de Chile desde el año 2000, eh, bueno, prácticamente todo el año pasado donde también eh, hemos eh, realizado paneles comunales eh, generando criterios comunes con eh, profesores, con jefes técnicos tenemos esta, el término de semestre también nuevos paneles comunales que permitan eh, estos criterios comunes pero que también cada uno de los establecimientos tengan sus propios propios criterios, y eh, siempre nos ha movido más que eh, solo en la formulación de este decreto, la promulgación del decreto, el que en la comuna era necesario la actualización dentro de un marco que dé sentido a la evaluación, y no colocar notas por colocar notas, sino que efectivamente sea a través de una evaluación para el aprendizaje. Eh, otra pregunta dice, después de toda la experiencia, ¿cómo han sido los resultados de las pruebas estandarizadas durante estos últimos años de implementación de esta experiencia? Bueno, ayer recién salieron los resultados SIMSE. Eh, les quiero decir primero que eh, las pruebas estandarizadas, un poco por lo que señalaba el colega, eh, no son nuestro foco. Eh, primero que nada porque este entra en contradicción cuando estamos hablando de diseños universales, cuando tenemos una realidad diversa en las escuelas y después pedimos que todos los niños respondan iguales y al mismo tiempo. Si estamos considerando las diferencias individuales, por lo tanto, eh, lo que nos interesa fundamentalmente más que las pruebas estandarizadas, que es un dato que también tomamos, eh, no es que no sea indiferente, creo que también entrega información válida y que es necesario analizar. Eh, pero nuestro parámetro fundamental tiene que ver con lo que sucede en el aula, con lo que sucede en las escuelas y liceo, con los estudiantes, cuáles son sus aprendizajes, que van mucho más allá de la respuesta de contenido, que el CIMSE también eh, mide habilidades, pero que también incorpora eh, la formación mucho más allá que las encuestas. Eh, la encuesta que finalmente son los otros indicadores del CIMSE eh, por lo tanto eh, cuando vemos a estos estudiantes que presentan sus proyectos que estaban tímidos que no se atrevían a levantar la mano y a hacer una pregunta y vemos cómo ellos desarrollan proyectos interdisciplinariamente cuando se relacionan eh, virtualmente con otra escuela para eh, también eh, diseñar proyectos con instituciones para hacer preguntas y después le dan sentido a sus proyectos son capaces de exponerlo y mirar el entorno, la comunidad en la cual están viviendo y dar respuesta a través de sus proyectos y yo creo que eso es fundamental eh, y que eso no lo mide el CIMSE el CIMSE no está mirando eso pero que para nosotros sí es más relevante porque están adquiriendo no solo conocimientos de contenido sino que de habilidades y actitudes también que les van a servir para todos de la vida. Tampoco podemos ver los resultados de la formación así tan taxativamente en, estos esta, eh, en estas pruebas estandarizadas, porque la formación la estamos recién eh, realizando, eh, la hicimos fuertemente a partir del año pasado. Eh, y como la experiencia también lo señala, lo más probable es que bajemos los resultados. Siempre que hay innovaciones, la literatura nos dice, las investigaciones que los resultados bajan para luego subir y estabilizarse y de nuevo viene las, la, la curva, no es lineal. Eh, por otro lado, eh, también hay que considerar que en la comuna hasta el año 2016 había selección de estudiantes en las escuelas municipales y eh, los estudiantes que no cabían eh, en el proyecto de integración pero que tenían dificultades de aprendizaje eran eh, sacados el, del proceso de selección del CIMSE. Cuando el de Pro me dicen, ojalá que ustedes no bajen los resultados cuando nosotros iniciamos nuestra gestión. Yo le dije, sí, lo más probable es que van a bajar, porque nosotros no vamos a hacer selección de estudiantes, ni vamos a sacar de las pruebas aquellos estudiantes que dicen no sé, eh, o, o los profesores dicen que no saben. Entonces. Eh, va a ser fluctuante, esperemos que el próximo año podamos decir que también están bien. Otra, eh, me dicen que si eh, la deserción de docente es un problema y se puede abordar con las propuestas de formación continua. En realidad no tenemos problemas de deserción de, de docentes en la comuna. Eh, además, la formación también la conversamos con el Colegio de Profesores. No es algo que sea dictaminado de parte nuestra, sino que hay una comisión del Colegio de Profesores con los cuales me, conforme, me, me junto, conversamos, hacemos las propuestas y definimos los sentidos que son la, eh, la formación. Evidentemente, siempre pueden haber profesores que no están conformes, pero yo diría que son los mínimos, no es la voz. Eh, que se escucha y, y el colegio de profesores también está incorporado en ello. Eh, bueno, estas son la, las tres preguntas que tengo. Muchas gracias por eso. A mí me llegó una pregunta, eh, quiero agradecer eh, sobre todo el texto previo que eh, me agradece la, la ponencia. Eh, y dice la pregunta, ¿qué, suger ¿qué sugerencia le haría a los expertos en educación continua? Y para responderme voy a tomar de las palabras de Miguel, eh, de toda esta política ficción que existe, que nos exige a los docentes un montón de cosas que en eh, la realidad no podemos eh, hacerlo generalmente por la precariedad de los tiempos en los que trabajamos, la, pre la precariedad de, de, de física donde trabajamos también muchas veces, eh, donde hay la realidad docente tiene... De, eh, tiempos si no precarios son cambiantes donde hay muchas emergencias donde por ejemplo al alero, al alero de trabajo de este proyecto hemos tenido la suerte de no haber tenido un paro entremedio, ya, donde hemos tenido la suerte de poder aplicar los escenarios evaluativos como corresponde, porque por ejemplo allá en, en Valparaíso llueve y las calles se vuelven ríos y los chiquillos no van, porque no pueden, porque las micros no suben a los cerros donde están viviendo ellos. Entonces, todas esas vicisitudes no las no la hemos tenido en este desarrollo del trabajo. Eh, y es necesario, creo, considero yo, que los expertos tomen en consideración esas vicisitudes. O sea, ya tomaron en cuenta o están tomando en cuenta nuestra voz, nos, nos han invitado, nos, nos están respetando, hemos eh, aprendido en conjunto, pero también hay que tomar esas vicisitudes del contexto que quizás la academia por una programación de repente queda fuera de contexto, o sea, ya vengo hoy día a hacer y hoy día no se va a poder hacer porque ahí no sé, el día del libro, el día acá, hay, hay, eh, la profesora o el encargado de convivencia no está porque anda resolviendo un problema con un niño en, otra, en otro lado. Todas esas vicisitudes eh, de repente van empañando este trabajo que puede ser tan provechoso y hay que tenerlas en cuenta, hay que tenerlas ya desde antes. Eh, y, y en ese caso el profesor sí ya está más acostumbrado a esa, a esa experiencia, entonces está más, tiene más, podríamos decir, capacidad de adaptación. O sea, pasa algo ya, listo, tomo este otro camino y y sigo con el trabajo entonces esa, esa idea esa, esa capacidad deberían tomarla los expertos y aprovecharla porque eso, el profesor si hay una capacidad que tiene aparte de su formación eh, es esa, considero yo Bueno, quisiera entonces agradecer y, y ahora pasamos a finalizar esta mesa Sí, eh, agradecemos a los y las panelistas sus propuestas y visiones las que sin duda nutren de modo decisivo este diálogo. Brindemos un afectuoso aplauso para todas y todos ellos.